Nosotros en bienes, en bienes, en el 2022 tenemos 816 millones de dólares más de ingresos que lo que tuvimos en el 2021. Yo siempre hago la salvedad que compararnos contra el 2021 puede ser eh, dar cierto espejismo de recuperación económica cuando el 2021 es un año malo, un año de paralización prácticamente de la actividad económica del país. Pero bueno, es mejor crecer contra el 2021 que seguir creciendo. El punto de partida es eh, que es favorable un crecimiento de casi mil millones, 816 millones de dólares en el 2022 con respecto al 2021 en cuanto a qué es la exportación que viene. Cuando usted compara con respecto al 2019, nosotros todavía tenemos en general en los ingresos del país casi mil millones de pesos. Y eso no puede dejar de sentirse en la vida cotidiana nuestra y en el día a día del funcionamiento O sea, estamos lejos aún de alcanzar los niveles de ingresos en divisa que tenía el país. En el, comparamos contra el 2019 porque es, vamos a decir, el año prepandemia. El último año que no teníamos COVID. Por lo tanto, es, es, el, es la meta más cercana que tenemos para estar por lo menos niveles similares. porque queda claro que un incremento de salarios y pensiones va a aumentar la demanda si no hay un nivel de oferta que responda a ese incremento de la demanda, el factor de ajuste es el precio. Ahora, la inflación interanual, ya no comparando el 2020, o sea, el acumulado del 2022, sino yéndonos octubre del 22 contra octubre del 21, está casi a un 40%. O sea, tenemos, hemos seguido, hemos seguido enfrentando altos niveles de inflación. Este es otro de los eh, factores fundamentales a los cuales tenemos que enfrentar. Y como siempre hemos razonado con ustedes, la inflación en sí no es una causa. La inflación en sí mismo es un efecto. O sea, es un efecto de la falta de disponibilidad de divisas, es un efecto de la disminución o no alcanzar los niveles de producción que están provistos en los planes, es un efecto del déficit de oferta. Y es un efecto de un conjunto de indisciplinas, que están también asociadas al desvío de recursos, a la especulación, a la reventa, al enriquecimiento ilícito. O sea, hay que atacar las causas. Hay una relación causa-efecto. O sea, la inflación a su vez es una causa de la pérdida de capacidad de compra, de los salarios y las pensiones. Pero hay que atacar las causas de la, de la, de la inflación, incrementar los oferta y enfrentar los problemas que tenemos nosotros. Eh, vinculado con la reventa, la especulación.